Hola, muy buenas, entramos entonces a ver cómo está organizado jerárquicamente el músculo esquelético. pero antes debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales, primero debemos considerar al músculo como órgano, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a intentar eh, primero eh, describir eh, los componentes macroscópicos para ir poco a poco y describir los componentes microscópicos que conforman pues el músculo, ¿vale? Y en segundo lugar, debemos también de eh, saber que eh, bueno, pues, el, el músculo se inserta, tiene dos puntos de inserción y se van a insertar en estructuras que denominamos huesos, ¿vale? Entonces lo primero que va a dibujar es pues, un hueso, ¿sí? aquí, tal que así, ¿vale? Pongo aquí hueso por si alguien se pierde. ¿sí? Y, bueno, pues necesitamos una estructura que sirva de puente, que una el hueso, bueno, que me una el músculo al hueso, ¿vale? Y esta estructura, ¿Vale? No es otra que bueno, pues eh, el tendón. ¿vale? Hablamos de tejido colectivo denso regular. Voy a poner aquí tendón. tendón ¿vale? Y le ponemos ya tejido colectivo denso. Vale. Ya tenemos un hueso, tenemos un tendón que ayuda a insertar, a la inserción del, del músculo, ¿vale? Y el músculo como órgano, habíamos dicho que estaba compuesto por eh, distintos componentes, ¿vale? Tanto eh, teníamos lo que es eh, fibra muscular, ¿vale? Como tejido conectivo. Entonces, eh, eh, nos vamos a encontrar con una capa que va a rodear, una, capa, una primera capa externa que rodea a todo el órgano muscular, lo mantiene unido... Y que va a ser continuación del tendón. Por eso yo lo voy a poner del mismo color, ¿vale? Así lo voy a poner. Entonces, bueno, pues de, de verde, de naranja, voy a pintar lo que es, sería el vientre muscular. ¿Vale? Perfecto. Y yo, este vientre muscular, que continuaría, ¿vale? le voy a pegar una sección, ¿vale? Y me voy a encontrar con esto así, ¿vale? Perfecto. Entonces, tengo por un lado esta capa externa de tejido colectivo que se continúa con el tendón, ¿vale? Por tanto, también va a ser, eh, ah, y se denomina, entonces, epimisio. Y le pongo aquí para que no nos perdamos: tejido colectivo también denso. En este caso o será irregular, pero aunque se veis que es tejido colectivo denso, me llega. Vale, bueno En la sección a nivel macroscópico, ¿qué me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar dentro pues, una serie de círculos, ¿vale? tal que así, que se ven muy bien a simple vista y que se le denominan. Fascículos. ¿Vale? Estos fascículos van a estar rodeados por su propio eh, tejido conectivo. ¿Vale? Y este tejido conectivo que lo rodea externamente ¿vale? se va a denominar perivisio. Y yo le pongo aquí ahora. Este es el perinicio. Por tanto, tejido conectivo denso también. Bien. Eh, el perinicio, bueno, eh, pues lo que va a hacer es rodear grupos de entre 10 y 100 eh, fibras musculares ¿vale? y las va a separar en estos haces que vemos que he dicho anteriormente, que se llaman fascículos, ¿vale? Por tanto, dentro me voy a encontrar, pues, una serie de miocitos o fibras musculares que formarán, bueno, pues, fascículos. Voy a tomar entonces una fibra muscular, Bien tengo una sección, ¿vale?, y esta fibra muscular, bueno, pues, eh, va a estar también, eh, pues, separada dentro de un mismo eh, fascículo, voy a encontrarme, pues, varias fibras musculares o miocitos, y cada una va a estar eh, separada también porque por tejido conectivo. ¿Cómo le vamos a denominar? Bueno, pues, a este tejido conectivo que separa individualmente las fibras musculares, le voy a denominar endomisio y este endomisio también está este tejido conectivo, denso irregular Entonces, bueno, pues aquí en estos momentos lo que tengo es un miocito ¿vale? o fibra muscular. ¿vale? Este miocito se va a caracterizar primero porque eh, bueno, externamente va a tener una estructura que se llama sarcolema que no nos interesa, pero sí lo que nos interesa es que son células multinucleadas. Entonces, todos estos puntos que estoy dibujando aquí, ¿qué van a representar? Núcleos. Y estos núcleos se encuentran en la periferia, no en el centro de la célula. ¿De acuerdo? Luego, nos vamos a encontrar también con, quién? con unas estructuras... Eh voy a poner de este color, perfecto con unas estructuras que estoy representando así con estos círculos ¿vale? y que lo vamos a encontrar en el interior de la célula ¿vale? las células los miocitos, ¿vale? se caracterizan por ser células alargadas ¿de acuerdo? tienen la longitud que, tienen, que tiene el músculo, ¿de acuerdo? El, mi, mi, mi, un, los miocitos del bíceps ¿vale? son tan largos como la longitud que vaya a tener mi músculo y en su citoplasma, que eh, al ser tejido, al ser una célula muscular, se llama sarcoplasma, me voy a encontrar, pues, unas estructuras tal que así, ¿vale? ¿Cómo se llaman estas estructuras que están dentro de la célula? Pues se eh, llaman miofibrillas. Ponemos aquí, miofibrillas, ¿vale? Y estas miofibrillas... Se caracterizan porque son el elemento contráctil del músculo, ¿vale? He dicho que se encuentran dentro de la célula, en el sarcoplasma, y se extienden a lo largo de toda la célula. Estas miofibrillas se caracterizan ¿por porque están compuestas por miofilamentos. ¿Cómo están organizados estos míos filamentos? Pues eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, chicos. Hasta ahora mismo.